En el caso de Devani existen muchas situaciones que se han creado a partir del misterio que engloba su fallecimiento. El día de hoy les voy a mostrar algunos episodios extras de lo que rodea el caso de Devani. Extras del caso Devani Contradicciones del Didi Juan David Cuellar dio sus primeras declaraciones a medios de comunicación para dar su versión de los hechos donde menciona que después de dejar a Devani, fue a casa y le comentó lo sucedido a su esposa. Y arrepentido de haberla dejado, decidió regresar para ver si la encontraba. Sin embargo, usuarios se han dado cuenta que Juan David cayó en una contradicción, ya que en una segunda entrevista que les realizaron, dijo otra versión. Veamos el video. pues de eso, después de que me retiré del lugar, busqué una, una patrulla y no, no vi nada. Yo voy a mi casa, que está cerca del lugar, este, le comento a mi esposa, le digo, oye, ¿me pasó esto? Este, yo me quedé con el pensamiento de que, o sea, ¿qué, qué hago? Regresé al lugar, pero ya no estaba. Este, y no, en, el, en el camino nunca vi una patrulla. ¿Cuánto, mar, cuánto tardaste en regresar al lugar? Diez minutos. O, pues, yo tengo la aplicación, ¿verdad?, donde seguir trabajando. ¿En qué momento vas tu siguiente viaje? Eh, alrededor de las 4:55 este, en la colonia Tabachines. Y Manos ¿Está Cárdenas? registrado este sitio? Sí, sí. ¿Lo, lo podemos mostrar. Claro. A ver, vamos a, a, a mostrar... La, esta imagen es importante, sobre todo la hora en la que prestas el siguiente servicio. Vamos a... Esta es la, la imagen. ¿Cómo? A Devani la estaban atacando. Luego de varios días de tensión, estrés, presión y cansancio por parte de la familia de Devaney, lograron obtener algunos videos que servían como pistas para dar con la verdad de lo que le ocurrió a la joven. El papá de Devaney indicó que en uno de los videos que la fiscalía le mostró, se ve que una amiga de Devaney le jala el cabello agresivamente en una riña, donde si analizamos más a fondo podemos notar de primera instancia que Devani se encuentra sometida. Parece que en lugar de calmarla, intentan hacerle daño, mientras ella trata de escapar. La escena de persecución termina cuando una de las chicas le jala de forma agresiva el cabello a Devani y con esto la sienta sobre la banqueta. Veamos el video. El joven que pretendía a Devani. A través de un video publicado por un noticiero, se dio a conocer las declaraciones de un joven durante la manifestación de justicia para Devani. El joven aseguró ser amigo cercano de Devani y con lágrimas en los ojos incluso reveló que la pretendía. Un momento transmitido en televisión bastante triste. Ella tenía algún pretendiente, ella tenía algún compañero que puedan decir. ¿Eras tú? alias con Devani no, pero yo la apetendía chicos les agradecemos estos minutos sabemos que es muy si difícil de contestar estamos con ustedes Análisis de las amigas durante el relato de las supuestas amigas de Devani llevado a cabo en un noticiero la analista Marifer Centeno Describió el comportamiento de las amigas, quienes durante la entrevista televisiva dieron su versión de los hechos, dando como resultado lo que veremos a continuación. Vamos a analizar a las amigas de Deban Escobar. El primer punto es decir que no son amigas. ¿Por qué? Porque se acababan de conocer. Es decir, a ella la tenía de conocida hace cuatro meses y a esta señorita la tenía recién conocida ese día. Esta postura que vemos es una postura espejo. Vemos cómo los pies indican que ya se quieren ir. Cuando una persona ya se quiere ir, va a poner los pies hacia la salida. ¿Por qué adoptan posturas espejo? Bueno, porque están iguales y porque son aliadas. No quiere decir que sean amigas entrañables, simplemente en este momento son grandes aliadas. Vemos cómo se cubren el, rosco, el rostro. Entiendo perfecto la situación eh, de esa que estamos viviendo sin embargo el entrevistador no lo trae porque lo hacen bueno para cubrirse para evitar sí. ser reconocidas e incluso se ponen lentes que me han dicho en comentarios que ellas generalmente no usan lentes vemos como el tono de la voz es no solamente o sea, con el miedo todo muy chavos, suave escucha es más fuerte el tono de la voz de esta señorita que de esta señorita. Se nota un mayor titubeo en esta señorita. Vemos cómo durante toda la entrevista, toda la entrevista, no se mueven. Están completamente tiesas. ¿Qué indica además de tensión? Bueno, generalmente cuando una persona miente, el cuerpo se pone rígido del cuello para abajo. Aquí vemos cómo el cuerpo está totalmente rígido. Ahora, esta postura no deja de ser de protección. ¿Qué quiere decir una postura de protección? Que se sienten ante una amenaza. Vemos también... ¿Cómo evitan mencionar el nombre de Devani durante toda la entrevista? Es un nombre que no les gusta mencionar. Hay más congruencia en el relato e incluso en el nerviosismo. Hay que recordar que el nerviosismo no es malo. Es una, es una reacción normal del cuerpo ante una amenaza. Esta mujer habla demasiado bajito, lo cual pues demuestra miedo, inseguridad, duda. Se entiende por el momento que están pasando. El hecho de que esta persona esté nerviosa es porque está consciente de la realidad mucha gente dice oh, es que sabes que están adiestradas miren si realmente tuvieran un asesor les habría dicho que, que lloraran y que salieran aquí dando de gritos y pa, para generar empatía cuando realmente lo que logran es el efecto contrario, lo que logran es volverse lejanas incluso las grandes villanas de la historia así que definitivamente me parece que no están asesoradas, a tal grado que en su relato hay incongruencias, hay titubeos, el lenguaje corporal al no ser congruente no va a comunicar que es congruente, que lo que dices con los labios se vea reflejado en tus movimientos, hay tanta tensión por parte de estas mujeres que no hay congruencia, por lo tanto no logran el cometido de creerles. Declaraciones de una psíquica uno de los últimos detalles de la psíquica llamada Jessica que acertó en varios aspectos del caso de Devani, es que comentó que en ese caso se hallaban tres personas involucradas culpables y responsables de lo sucedido, dando a entender que esto no fue obra de un solo culpable sino de un grupo que lo planeó todo ahora que yo dije que la miraba en una zanja con agua, algo con agua güey yo no soy Dios. ¿Habías analizado eso? Si yo tuviera ese superpoder, no estaría aquí haciéndome ¿No crees? Piensa. Pero la gente quiere manzanitas. ¿Sí me entiendes? A ver, A, B, C. A ver, una manzana, Güey, a uno se le vienen las cosas. Si tú te fijaste, yo no leí cartas para decir eso. Todos los que supuestamente han hablado, dicen, mira lo que me sale. O sea, las cartas a huevo. No, dilo como lo digo yo. Dos de las amigas de esta chica se presentan en un noticiero en Monterrey. Una de ellas se recoge el cabello, la otra lo trae suelto. Pero la del pelo recogido tiene las lucecitas en la cabeza. Dos hombres, el del Uber, el primero, y segundo, el del hotel. ¿Viste? O sea, ¿qué más quieres? Si ya te dieron esas tres, y te dice que el asunto está entre esas tres personas. Déjate de pendejadas. Y el hombre este no tiene el tatuaje en el pecho grandote, güey. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que tiene el pito chiquito? O sea, ¿qué quieres? ¿La dirección? ¿Su número de teléfono? No manches, no soy Dios. ¿Viste? Entonces, viene el escéptico. Viene el nefasto, el que para nada sirve, y empieza ahí a decirte cosas, ¿no? Ah, pues si tanto sabías por qué desde una vez no dijiste, o sea, ¿neta güey? ¿Creen que uno es Dios o qué? Ahora pregunto, porque voy a hacer esta pregunta, ¿a mí alguien me está pagando para yo decir esto? Declaraciones del representante de derechos humanos. Luego de que en el estado de Nuevo León se suscitara una serie de desapariciones y muertes de mujeres en los últimos meses, el caso de Devani logró ser lo que comúnmente llamamos la gota que derramó el vaso. Esto tras la nula respuesta del gobierno, la poca acción de los cuerpos de investigación y las nefastas declaraciones por parte de la fiscalía y el estado. Por lo tanto se manifestó un grupo de personas afuera del Palacio Nacional de Nuevo León para pedir por todas las chicas desaparecidas y la inseguridad que en estos momentos azota a nuestra sociedad culpando a Omar Támez, representante de Derechos Humanos, de estar coludido con Samuel García, gobernador de Nuevo León. La estoy poniendo en peligro, yo ya agarré jabón. ¿cómo sabe usted que está es Porque lo químico, agarré con tanto. mi mano. químico, pero bueno, estaba picoso, ¿no? Sí, hijo? yo ya lo dije, estoy aquí para ayudarles, ¿verdad? Sí. hay que ayudar a las víctimas, ¿no Samuel? La a ver, ¿te consta que estoy ayudando a Samuel? no nosotros vivimos que para que no haya violencia, mi hermano, o tú promueves la violencia. No, derechos humanos no es promover la violencia, es todo lo contrario. No vengas aquí con un periodista a querer voltear las cosas. pasamos en vivo, mi No importa, que me vea todo México, mi rey. Ahí está, No, somos títeres de nadie, para que... infórmate primero. Porque tú te Agencia de investigación Una agencia de investigación criminal tiene como objeto planear, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones para combatir tácticamente un hecho delictivo a través de productos de inteligencia y servicios científicos, además de forenses. Un usuario en TikTok le aconseja al señor Mario que contrate a una agencia de investigación criminal extranjera o que se acerque a ellos para esclarecer el lamentable suceso, ya que, como hemos visto, el trabajo de la Fiscalía ha sido bastante deficiente. Señor Mario, esto es para el papá de Edelman. Señor Mario, ya lo he comentado en videos anteriores y lo quiero enfatizar. Empiece a cotizar ya, en estos momentos, una agencia de investigación privada en materia de criminología, pero en el extranjero. Por favor, empiece a cotizar ya y contrate una agencia de investigación del extranjero. Ya hay demasiadas evidencias, demasiado material como para que ya se vaya armando esto y las autoridades están haciendo todo lo contrario. Prácticamente están revolviendo todo, lo están confundiendo todo. Y esto lo único que va a acabar es que a usted únicamente le van a sembrar un supuesto culpable. Recuerda lo que usted hizo. Recuerde que usted contrató por su parte un, un médico privado para que hicieran la autopsia de, de, de Devani. ¿Y qué resultó? Resultó favorable, ¿no? Fue algo excepcional que usted hizo. Hubo diferencias, diferencias que van, a, que van a marcar verdaderamente esto y que le va a dar un giro, un giro a la investigación. Entonces haga lo mismo, no lo piense. Verdaderamente contrate usted una agencia en el extranjero y va a ver va a ver que verdaderamente van a, a obtener evidencias, material, van a ver pesquisas y le van a empezar a dar resultados favorables. Pero ya no confíe, por favor, en las autoridades, en la fiscalía, del, de ahí, de, de, del Estado de Nuevo León, por favor. Ajá. De lo contrario, lo único que van a hacer, van a estar revolviendo la situación, revolviendo las cosas, ¿sí? A lo mejor le va a costar una lana, sí, pero va a obtener resultados. Y a lo mejor le entramos con una cooperacha, quién sabe, ¿no? Pero por favor, hágalo. De lo contrario, nada más le van a dorar la píldora. Todo lo están confundiendo, todo lo están manipulando, todo lo van a construir, y haga esto antes de que estén contaminando más las evidencias, de que contaminen más la, la, la, la, la escena del crimen, ¿me explico? Espero, por favor, que nos haga caso. Y ustedes que me están viendo, por favor, apóyenme, difundan esto, que le llegue al papá de Devani y echémosle ganas todos, ¿no? Para que, por favor, él lo haga. Unidos, unidos todos somos Seguiré informándoles todo lo que acontezca alrededor del caso de Devani dentro de mis videos y en mis transmisiones nocturnas en YouTube, Facebook, Twitch, Instagram y TikTok. Los espero entre las 9 y 10 de la noche. También los espero en todas mis redes sociales. Les agradezco que se suscriban a este canal, que le den like al video y que compartan también el contenido. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en mis diferentes redes sociales.